y terrible, expresó la magistrada. Hemos descubierto que a cambio de prebenda, esa persona hacía transacciones financieras al margen de las reglamentaciones del sistema bancario. Dijo estas declaraciones, la ofreció tras salir eh, de la audiencia de la segunda sala de audiencia del Distrito Nacional, donde fue abordada por nuestros reporteros. Escuchemos a la magistrada Jenny Berenice. Las pruebas que el Ministerio Público tiene al día de hoy y las que tenía al momento de la medida de coerción no se comparan porque hoy los montos inclusive de las maniobras fraudulentas y de las operaciones producto de lavado de la empresa Único en la que tanto Tanner como la coimputada eh, Rosy Guzmán hacían operaciones para el entramado societario Duplica hasta yate, que en principio esas informaciones, por la forma en que lo habían hecho, no se tenía la información, adquirieron lujosas propiedades, incluyendo un yate que realmente es propiedad del entramado. Hoy podemos decir que andan por más de los 700 millones de pesos las operaciones cuando... Preliminarmente el monto era muy inferior y son montos que en el día a día se van actualizando en función de que le hemos ido descubriendo nuevas adquisiciones de bienes. Este recurso, ¿de dónde salían? Salían básicamente, se ha podido demostrar hasta el momento que salían de CUSEC, salían de SESTUR o POLITUR y de CONANI. De CONANI, esto es terrible el impacto que tiene. Y decimos de Conani porque también hemos descubierto en el transcurso de la investigación que Núñez de Asa también fue el director financiero de Conani, a pesar de que no aparecía en los registros públicos. Y esto, es robarse y distraer el dinero del Estado, que debe ir a la alimentación y cuidado de niños en situaciones de prescaria como lo que van a Conani, es un crimen atroz y terrible. De, de, de, de de enfriado, Nos, Nos, nosotros, nosotros estamos bajo investigación de esos montos y en este momento no quisiéramos precisarlo porque honestamente que eso varía, pero replicaron mucho, lo mismo que hacían con nómina, con adquisiciones de bienes, lo mismo se replicó en Conani y reiteramos lo grave que es esto para la niñez dominicana. ¿También con la vinculación de la entonces directora de Conani? Hubo una directora, hay una directora de Conani, una ex directora de Conani que está bajo investigación. ¿Esa es, esa, es, esa, es la, ¿Esa es la última directora que estuvo en Conani? Hay una directora de Conani, por el momento, como no está bajo arresto, no damos detalles, pero sí está bajo investigación. Conani. Está bajo investigación esa persona y ciertamente hemos descubierto que a cambio de preventa esa persona hacía transacciones financieras al margen de las reglamentaciones del sistema bancario. Bueno, bueno, ahí fue abordada la fiscal Jenny Berenice Reynoso al salir de la segunda sala de audiencia del Distrito Nacional sobre este caso Coral. Ahí ustedes escucharon y es verdad, o sea, yo, yo estoy en concordancia con Jenny Berenice. Porque, óigame, Conani, esos fondos que debían dársele en ayuda, alimentos, eh, protección a esos niños desamparados, usted hace enriquecerse, o sea, es doblemente, es una aberración. Pero vamos a ver, hay una ex directora de este, de este centro, eh, que está bajo investigación ya en los próximos días, el caso Coral, que fue uno de los primeros casos que el Ministerio Público ha comenzado a desarrollar y que eh, vemos que le están dando seguimiento. Miren, vámonos a la pausa, pero antes, atención alcalde, atención policía nacional, atención móviles soluciones, atención eh, gobernadora, atención senador, miren estas imágenes de unos desaprensivos, señores, que casi no podemos. Y, y, y, y ya yo tenía la denuncia. Hay gente que están al grito con el robo de barricas, tanto barricas de metal como las barricas la barrica plásticas. Desaprensivos, miren lo que están haciendo: botando la basura. Señores, es, es que tenemos que cerrar este país. Pero no, no ahí yo lo voy a, a, a, a, a darle un chance al gobierno. Señores, que no podemos. Pero tú Dios mío, mire, mire, mire, mire ese salvaje. ¿Y dónde están las autoridades? Pero si, Como Cristian Casablanca, yo lo agarro con esta silla, yo lo agarro con esta silla. Señores, y es una práctica vieja. Eso no es de ahora que está sucediendo. Se roban la barrica para venderla por 50 y 100 pesos. Entonces tiran la basura. ¿Ustedes ¿Están viendo? O sea, yo no me estoy inventando nada, miren las imágenes, señores, no puede ser una sociedad vivir así, no puede ser. ¿Y a dónde está la conciencia? ¿Por qué este señor no es loco? Porque él lo está haciendo con mucha conciencia, sacando la basura, botándola y se lleva su barrica. Miren, son muchas las barricas, ustedes ven empresas privadas que colocan candado. Eh, eh, cadena y como quiera se la roban a propósito el día se me pasó decirle al alcalde que ponga, que ponga zafacones en la ciudad no hay zafacones en la ciudad no hay zafacones en la ciudad señor alcalde mañana tenemos a un ejecutivo de soluciones móviles a propósito y vamos a hablar las cosas como son porque mucha gente desconoce que esta empresa realmente lo que está haciendo es un milagro en San Francisco de Macorís para mantener, para mantener la higiene y la recogida de basura. Hay muchas cosas que desconocen la población y lamentablemente la alcaldía ha quedado mal. Ha quedado mal. Y mañana tenemos a un ejecutivo con nosotros que nos va a hablar la realidad para que el pueblo de San Francisco de Macorís sepa lo que está pasando. Pero estas cositas, esos detalles, como este señor que está botando la basura para robarse una barrica, el pueblo que llama aquí, que llamen y denuncien eso. Y cuando usted ve a una gente así, llame a la policía, llame al 911 para que se lo lleven preso. Porque, señores, miren, el daño que está haciendo ese señor a la salud, a, a, al medio ambiente, a la higiene de la ciudad. Entonces sabe una barrica que, que esto desapresivo se roba. Pero usted sabe lo que hay que hacer. Es darle seguimiento a ver dónde es que la venden la barrica. Y ver quién es que se la compra. Porque esa barrica no es de que para su casa que se la lleva. No. Esa barrica se la lleva a vender la otra persona por 50 y 100 pesos. Entonces ese también es tan culpable, el que compra barrica robada es tan culpable como el que se la roba. Entonces hay que dar un seguimiento, atención, eh, eh, el Departamento Investigativo de Inteligencia de la Alcaldía, que le dé seguimiento a estos tipos, a ver quién es que está comprando esa barrica y quiénes son los malhechores que se la están robando, porque a ustedes que le están perjudicando, nosotros como medio hacemos esto, es para que ustedes como autoridades, se le prende el bombillito, lo investiguen y le den seguimiento. Yo espero que, que me llamen eh, de la alcaldía y me digan, Roberto, apresamos a dos o tres ladrones de barricas y también sometimos a los compradores de barricas robadas. Yo espero atención, señor alcalde, y a los alcaldes de diferentes partes del país, porque no solamente es en el municipio cabecera de San Francisco de Macorís esto es en el país entero que se roban la barrica, se, se roban los zafacones pero hasta la tapa de los registros de metal que han tenido que ir a cambiando por plástico se la roban pero que tanto el ladrón como el que la compra es lo mismo, un seguimiento y someterlo a la justicia yo espero esa información ese sometimiento porque no puede ser, no puede ser Mira, vamos a la pausa, señor director. Luego la pausa, seguimos con este proyecto, con este programa, con el líder del mediodía, el toque del mediodía.